Hola chicos y chicas y ¿cómo están? Aquí estamos haciendo un nuevo video para el canal y estamos jugando Minecraft con... Te en la cama? con Darles Y estaremos jugando un mini bedwars que hicimos nosotros mismos, ya que ya saben, los bedwars que son los mejores son comprados <risa> Bueno, ya Estamos ya. preparando todo para que sea bonito, pero lamentablemente la parte de abajo, que es esto, está todo horrible porque ahí hicimos PvP normal, así que ya nada más. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! <risa> A ver, hay que poner la cama otra vez esto es mi base, ya saben, porque me gusta el Bedrock. De todos los Bedrock Claro, el Bedrock, pero el Bedrock normal, ¿no? El Bedrock, la versión de, de Minecraft Bedrock. Eh, hey, iba a ser Paco, está ahí. <risa> bueno, ya, vamos. Esto trata de que ya saben eh, la, esto de las camas. Que si yo le rompo a él, él ya no podrá aparecer. ¿Ya saben todo esto? Bueno, voy a iniciar ahorita el poner de armadura y vamos a ver. Cuando inicie les voy a poner, así que... Ahora inicio Bueno, que estamos ya y voy a iniciar esto. Vamos a hacerle una broma ya que ya me muteé. Vamos a poner Bedrock de lana así se cayó solo. ¿Cierto, China, que no viste nada de lo que dije? <risa> La persona, ¿cómo escucho eso? No me puedes todo traer así. No, llego más rápido. ¿Qué? ¡Ey! Cuenta, cuenta, cuenta. ¡Eso es Enderper! ¡Cuenta! No, no apareces con Enderper. Cuenta, no contaste. Te conté. <risa> eh, tromposo amigo. Estamos acá, estamos acá. No, no, no, no, Y no. si tú vienes, lluvia, tú haces. Uy, ¿eh? casi me caigo. Mira, aquí tienes en la perna. Se cayó. Cuenta. Uno, dos y tres. Ya. Corre mi cama si quiera Rápido, rápido, rápido ¿Qué hace amigo? Está hirvido dos y tres. Corri, <risa> corri, corri No, me caí! <risa> 1, 2, 3 Ahí viene, viene, viene Ahí viene este viviendo Estoy bien, ah, Andy ¡Tampa! ¡Maldito! 1, 2, 3 no puedo permitir esto Al rato me pongo creativo no, Y de nuevo Ya, gané. <risa> Ay, Dios Bueno hay quitar la y chuma. así es como se gana una partida de Bedwars, así de pro Con trampas ¿Qué haces con lo todo? No, te creativo Por eso que me das más, los golpes más fuertes bueno vamos acá Ahora vamos a hacer el segundo round, o sea, solo tienen 3 rounds, así que... Pero sin enderpearl, ¿qué te pasa? Pues pro me vale Caso en Bedwars no hay enderpearl pero no, no aparece con el después ya <risa> sale aquí un mm, bate drop bien épico no salió <risa> miren así mi truco miren vengo para aquí metido toda la seguridad vengo acá no llegué pero no llegué casi casi te salió. llegué casi llegué vengo acá me así no llego. Me parece que todavía. <risa> déjame, ver, déjame matarme. A ver si le A ah sí sí aquí. A ver aquí. A aquí. Me voy, voy, voy. Con oh, mi barra kiln, okay, okay. okay, Voy a iniciar otra vez la partida porque, bueno, la anterior salió todo aquí junto, Así que déjame cambiar la espada y ahora sí. Eh. ¿inicia? piedra, si, sí, de piedra. Eh, inicia en, en 3, 2, 1. Ya, Espérate, no me pongo a todavía, digo, soy River. Bueno, no sé yo, así que acá sí ponemos el... no no me caso la vez bueno bueno que construir un bedrock como un anime que listo me caí no sé, sí, solo es No, ¡Ah! no, ¡Una, pasó? y tres! no, hey, no, te no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tampoco. en este si sí, se puede tener armado todavía también es fácil. pero oye, tú no tienes armadura 1, 2 y 3 vamos acá y okay, vamos por acá sabes que tengo esto no? no Llego, llego, no llegue Ok, ya la tienes campo ¿no? Ya no ya sabía Ah mi Barraquil <risa> casi me caigo, casi me caigo <risa> Me gastatísima gente el verso loco para matarme quedé, Listo, sin... este es el último vida que tengo Hate Barraquil, solo escribe la barrita y kill nada más, no tienes que escribir el nombre. Me ¿Sabes cómo sale, sale cuatroero? Me salió. Vamos los pibes, gané, gané, gané. Vamos los pibes, vamos los pibes, vamos los pibes, vamos los pibes, vamos los pibes, vamos los pibes. Tenía mi cama cubierta oxidiana, sabías. Yo cubierta oxidiana, <risa> No, yo ni no siquiera sé tenía nada. Tú no lana. Bueno, no me barra aquí. No. ¿Hace qué barra aquí? Solo escribe barra y aquí, nada más. Tengo ¿Cuánto? con la letra. So Tengo él. con la letra U. Con la letra Y eh, para, para, para para sacar el video mi nombre es Dylan Berco pues. No estúpido solo barra Kill <ríe> no te, <pierda>. eh eh <ríe> solo escribe tu nombre no se falta no ay Dios, solo escribe Kill no hace falta poner tu nombre ah ya ah no sabía eso pues. <ríe> <ríe> Yo sí puedo hacer esto ¡Ay me asusté! <risa> Como ganando la partida de Bedwars, rápido, rápido, rápido ¡No, no, no! ¡No llegué! Ya <risa> <risa> no, comí mi espada y ahora sí, vamos Vamos. Aquí tengo 5 variables la buena a la Ya vieron, vamos acá. Y bueno, ahora vamos a pasar para poder pasar a la siguiente parte. Dos, bueno, acá estamos. Y vamos, ya ya, comencé, ya comenzó somos a tan que no que lo cubrimos normalmente, sino que lo cubrimos en un bloque que nos puede funcionar bien y picardamente. Que... Me cae de nada, en serio. ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo para brincar virado qué? Okay? <risa> Creo que ahí no alcanzo todavía. F en el chat. Creo que ahí alcanzó. Si sí, alcancé. Listo. Haré que ir a su paso. No hay carga ígnea. No me hace, no hay carga ígnea. ¿Cómo ¡Eh! ¡Que no tengo! ¡No! Uno, no. dos y tres Ay, que se cae. No, sí. No. No, no. Ay, no tengo lo que. Ah, ¿qué crees que es? ¿Qué crees que soy? No, eso es un. Esto es un pedo, la verdad. Ay, Dios. Tienes obtiena y de drog. ¿Qué más quieres que haga? Ni siquiera tengo underpear ya. No. Me cae. Uno, dos, tres. Ya no tengo yo bloque por construir. Yo sí tengo, así que sí puedo llegar también. Gracias, gracias, gracias por el puente. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. No, pero si no... Así no. <risa> así no. Vamos acá. Bien, porque ya, ya, ya. No, me caí, solo no estoy... Bien. ¡Ey! <risa> no, dos, tres, no siento. ¿Qué tal, Mateo, no te caí? Tío? No, tío. Ok, acá está en la otra parte y vamos a ver a su base ¿Cómo tiene tantos bloques? Ya no me dejé tantos bloques Tendré que sacar sacaron de mi caja Vamos acá Vamos a meterte esto Porque me quedé sin oxígeno y que solo está abierto una parte de oxígeno en Ay, Dios mío. no se prende. Yo sé no sé cómo prenderlo. <risa> Au Ay, no llego. ¡No! <risa> Uno, dos, tres. Una no, voz. Wow. No estoy llegando, no estoy llegando me quedo otra vez, con estoy... Con bloques aquí. Oh, sí, sí Creo que me tardaré de aquí una hora Así que voy a hacer un... Time Stamps Esa cosa de... Cuando hace todo rápido Así que, venido Cuando lo quiten No, es que estoy picando... Ya, ya, ya, ya, Me alcanzo. Te voy a ir pues que mira, prefiero morir solo a morir por... por una persona. No, no te suicides Me caí yo. 1, 2, 3. Me suicidé <risa> Bueno, gané esta partida. <risa> bueno, la última ronda. El video lo editaré y lo haré un poquito más corto. en La parte de donde ya tú sabes, voy a poner pip. <risa> No puedes hacer eso. Si sí se puede. se puede, pero no sabes. eso pues sí YouTube. ¡Ey! No puse... Vale, saca la lluvia, y iniciamos. Hoy los videos anteriores que habías editado con el que hiciste una versión de lo hiciste con la el... constancia lo editaste. ¿Qué? Ya tu voz, tu ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, corre ¡Llegué! ¡A me voy! a un y subido horrible editado y se escucha música como si fuera de París. Bueno, si quieres que haga, al sí, menos sí. no, al menos los editó Y si sí, no los voy a ver, pero es que se escucha mejor no editado. <risa> ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, sobrevivo. No sobrevivo. A mi barraquil, a mi barraquil. No, a mi barraquil. Pero haces tú, ya no que escribí tu nombre. Okay, seguro que seguro pues no presioné mal el botón, así que puse uh -huh. algo mal y ya bueno. Ok, ya empezamos. Mi cama, pues. Póntela, pues. No tengo cama. Ay, de verdad. No te puedes poner en creativa. Ya cuando te la pongo, usted te pones la. Vamos la última ronda y bueno, bueno vamos a comenzar ya antes, no me, no ahora sí yo tengo un problema esto? <ríe> me acabo de desarrollar y no tengo bloque <risa> y eso que puse tu cubierta G-Shift para poder g cuenta tengo cuenta que... cuenta 1, 2 y 3 más ah, tengo tierra ahí dale el arrecielo con el de arriba No sé, si llegaré Creo que no llego ni contigo ya! ¡Ay! Por lo que no llego, ¿qué? La verdad... ¡A casa, Pepe! vamos. ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Qué! ¡Vamos! <tries> oh. <Run>, no, no! ¡No, no, ¡Vamos! ¡Vamos! ey, Cuenta Uno, dos y tres <risa> Uno, dos, tres. Caso, Uno. <risa> bueno, dos y tres Me caí solo. Cuenta Uno, dos y tres Ok, Contando se puede jugar Acá mira, tengo que le dicen que borre algo de, de, de su table porque okay, quiere que pegue algún video, mi hermano. Es que sin bloques. No. no. No, no, no. Casi, casi. Casi. Dale. Casi me muero. Ay, Dios. <risa> 1, 2, 3 No me mataste. Esto era tres, dos, uno. No, me quiso No, llegué uno así. <risa> Porque no quiero ver médicos estos de aquí. No. Uno. Acá estamos y hubo un pequeño problema. Y hay otro problema que me cayó así. Uno, dos y tres. Te vas a pagar, ¿verdad? ¿Eh? Te vas a pagar. A mí me está destruyendo los cofres, que eso es pelotudo. No, es que yo quiero tener los cofres solo para mí. No. <risa> <risa> <risa> Uno, dos y tres. ¿En serio? ¿Qué? ¿Cómo no llegué? No dieron vale, voy O me voy de todas formas. Ok, vale, Alain. Vale. 1, 2, 3. Por vivido, por vivido me pasan estas cosas. No, 2 y 3. Basta, basta. No voy a querer. No. 1, <risa> 2 y 3. Yo no, he descubierto su cama, descubierto su cama. No tengo bloques, ¿cómo quieres que vayan pues? ¡Tengo un The ¡Ni me había dado cuenta! No Uno, dos y tres. ¡Eh, eh, eh! Tenés cama, ya no tienes cabo, ya Ya no Ay, Dios. Uno, dos y tres. Pero ya no tienes cama. Ya cama Uf. no tienes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ok, ok. Pero no importa, no importa. ¿Listo? No. Llegué. No. No. Te, te mataste, ¿verdad? ¿Sí? Agastaste. Uy, casi me caigo por un agujero que se hizo. Te bugeé, no. me voy a traer ese con Cinco Sí. tres escribí. Ah, <risa> mira cómo está destruyendo todo. Esto. Vení, vení. Sí, ya me triste todo. No. Están creativos, es una rara No importa, drop. No me salió water Drop. Bueno, ya chao Destruí <risa> todo, ¿qué quieres que haga? Pi? ¿Destruí de base? sí de todo? Yo dije que, que, que pongas tu suelo de bedrock de, de Y no lo pusiste ahorita hasta los cofres Me tomé dinero, no, no era Skyward, era Betty Wars. No. Uy, man. Qué madre. gran amigo eres, amigo <risa> El peor amigo de la vida. Bueno, esa parte creo que la sacaré. <risa> es que yo me imaginaba hacer un video, pero todo bien amistoso. Pero ¿cómo e quieres que sea amistoso si eres así? Uno. Ay, casi llego Nunca me vas a poder matar Nunca me vas a poder matar, oh. Vamos ¿Qué? No le salió igual ¿Si ¿Sí me salió? Pero no No, eso no es un water drop Es entonces, salvarte con agua Entonces un water drop que es? Water drop de tirar el agua pero sacarla ahí mismo Yo hice eso no, no, estaba el agua ah. ¿Qué pasa? tienes que hacer un water drop Ricardo Mira cómo destruiste todos los bloques Estoy destruido Yo los cobro bueno, falta fue, fue en defensa propia ¿Pero qué? <risa> Se murió <risa> Y todo el agua todavía Bueno, me espera, voy a picar la b <risa> A ver, es el water drop. ¿Cómo quieres que haga el water drop? <risa> a ver, te doy un cubo de agua. Te doy un cubo de agua. Ala, ala alá. Tú lo tiraste. <ríe> a ver, esta vez no te voy a pegar, a ver. A ver. <ríe> no te salió. Tírate y agarra el agua. Espérate. Ponte su prudencia, ponte su prudencia. Aquí, mini okay. pp, vamos a hacer mini pp. Ok, ok. Vamos a ponerme una, una armadura. No, pero estoy rico recogido ya. ¿Por qué? Yo no ves cómo estoy, pp. ¿Puedo una, una armadura, pues? Ya, siempre está así bien. Por viva. Ya. Bueno, como ultimate, vamos a poner un pp. Vamos a. ¿Es ¿sí survival? ¿Cuánto Ya nos pusimos el rival Ahora sí. hey es que está bien, no estaba tan arregladito. Ya ahora sí. Ya. Ya vas a escapar, ¿verdad? Sí. sí. <risa> oh. ay te cuesta manzana, yo no tengo manzana. ¿Qué tienes en tu espada que me hace caquita? Nada. Está viendo que no está ni encantada. ¡No! Ah, dale, no funciona mis loritos. Sí. A mí se lo daño. y si, bueno seguimos junto de pp acá me subí esta parte porque me iba a matar aquí solo los procesos ¿no? solo los... los... Lo... no sé <risa> no tengo lana, digo... esta cosita a ver esta tocada su silencio Dame también una de esas cosas. No, a mí. Toma esta. What the fuck, Mr. No, <risa> <risa> wow. no me Quedemos. No. Ok, listo. No, ah, me va a. Tomemos un rato. poquito de manchanas. Y... alta rata. Qué rata, amigo, no. ¿Te he bugueado. No. <risa> yeah. Creo que me caí yo también, así que es malo. Vamos bueno, sí. a poner así. Si Ahora sí, seguimos pegándole. Mi táctica es esta, miren, chicos. Vamos a poner así. Uf, hostia. No. ¡Porro! No, esa trampa. Yo también lo hago. Eh, yo no la dorada, yo no tengo. ¿Por? con que subir claro porque tienes manzana de oro encantado eso no tiene nada que ver tiene que ver mucho si <risa> sí, no, te ni siquiera había comido ajá te vi comer hace cuando venías a re rey ¿qué más hay? ¡Guau! estás? ¡Guau! ¡Guau! agua wow, bueno. nada Muy bien Bueno ya hasta aquí quedó el video chicos, espero que les haya gustado el video Y bueno, adiós